Buenas, Endurator. En este vídeo os enseñaré mantenimiento de radios. Cuando hacemos una ruta de enduro o XC, las llantas tienden a sufrir golpes, llantazos, eh, los, los drops, saltos y con el tiempo eh, pierden su perfección de, de línea recta, ¿vale? Y entonces se descentran o los radios se aflojan, ¿vale? Entonces en este tutorial os voy a enseñar a hacerle un mantenimiento rápido a vuestros radios. ¿Qué nos hace falta? Todo en uno, o afloja todo. Y una llave de radios, ¿vale? Y bueno, un centrador de ruedas, en este caso, es casero, hecho por mí. Bien, primer paso. ¿Qué tenemos que hacer? Que buscar el orificio del obús ¿vale? para, para empezar como guía con él, porque si empezamos en cualquier otro punto de la llanta, a no ser que hagamos una marca, con el, con el, en cuanto llevemos un rato, eh, nos vamos a perder. ¿vale? Entonces con el agujero del obús, o hacia arriba o hacia abajo, empezamos radio por radio, ¿vale? a echarle entre la cabecilla y el radio, un poquillo eh, afloja todo, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues que esto lo que nos va a hacer es ayudarnos a la hora de trabajar, porque las cabecillas van a, van a sufrir menos resistencia por el óxido, el polvo, y lo que haremos también es evitar comiéndonos con la cabeza, con la llave de radios. Así paso por paso, radio por radio, hasta llegar, hasta llegar al orificio. ¿vale? Una vez que hemos pasado el orificio, pues nada. Lo que nos tocaría es la misma operación. Desde el orificio empezaríamos, o hacia arriba o para abajo. Cogeríamos radio por radio y existe que es un tensiómetro que es para eh, darle la tensión eh, justa al radio vale en una pasta y yo no me voy a gastar entonces una manera muy fácil de, de darle la tensión a los radios es con, tu, con la fuerza de tus dos, de 2 el mismo radio te va a pedir que, que lo que apretes va a llegar un momento que no vas a poder hacer más fuerza que no vas a poder apretar más porque tienes que hacer más fuerza vale entonces radio por radio Solo hago un poquito de fuerza. Si yo veo que el radio hace mucha resistencia, no sigo porque quiere decir que está apretado. Una vez que hemos llegado al edificio, pues con este centrador lo que voy a hacer es ver si realmente los he apretado todo por igual. ¿Por qué? Pues porque puede llegar el este de que uno lo haya apretado un poco más y la rueda y la rueda la. Otro punto importante que os tengo que aumentar las ruedas llevan pegatinas estas pegatinas sobresalen milímetro, milímetro y medio entonces a la hora de centrar no rayéis porque las pegatinas tocan no rayéis con ellas ¿vale? una vez que la rueda pase limpia y bueno, aquí, aquí ha llegado este tuto eh, si os ha gustado, dadle a like. Si creéis que un amigo le puede servir de ayuda, compartirlo Y una cosa muy fácil, suscribiros al canal Nacidos para la Enduro.